Hola a todos, hoy criticaremos al peor youtuber de countrybags del mundo, así es gente, hablamos del frutox de cacabay, perdón, quise decir mangobay jajajajajajajaja, este tonto dice que no tienen sentido los country cubos por ser de cualquier forma, cuando él utiliza una forma de mango de avatar, que no es circular, que onda amigo, te contradices solo, eso se resume todo su video mal hecho, hecho con los pies, lleno de contradicciones, mal hecho, no entiendo cómo a la gente le gusta esta porquería de video, xdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd sin mencionar que destruyó psicológicamente a un niño y cómo se justifica, diciendo que supuestamente se estaba victimizando, además de que sus vídeos son una caca. Bueno, suscríbanse, adiós.